La hora de dar inicio, vamos a dejar, si acaso, dos o tres minutitos más peso de sustancias en la Organización Panamericana de la, de la Salud. Y eh, como saben muchos de ustedes, esta, este webinar forma parte de toda esa serie de seminarios virtuales que estamos realizando desde la Organización Panamericana de la Salud en relación al tema de salud mental y apoyo psicosocial en el contexto de COVID. Eh, en ese sentido, eh, hoy vamos a estar específicamente hablando sobre eh, las consideraciones particulares que se deben de tener en cuenta para la adaptación de la primera ayuda psicológica en el contexto de COVID. Eh, vamos a, a tener eh, la suerte, el placer de tener con nosotros a, a Carmen Valle Trabadelo, que es una gran colega eh, con muchísima experiencia en el mundo humanitario, en el mundo de la cooperación internacional y eh, en el mundo de la academia también. Y ella está actualmente trabajando para MHPSS Collaborative y eh, ha sido una de las grandes líderes e impulsoras eh, entre otras cosas de la primera ayuda psicológica y específicamente en este momento desarrollando con todo un equipo grande de diferentes organizaciones en esta adaptación de la primera ayuda psicológica al eh, contexto de COVID. Eh, Carmen nos está hablando hoy desde Dinamarca, así que la tenemos un tanto lejitos y eh, nada, quisiera darle la palabra. Muchas gracias Carmen por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Carmen, por, por esa presentación tan tan amable. Estoy encantada de, de poder pasar esta tarde para, para mí, eh, mañana, si no me equivoco, para la mayoría eh, de los invitados, y, y hablar un poquito de qué hemos estado trabajando en cuanto a COVID-19 y muy en concreto a la primera ayuda psicológica. Eh, así que voy, voy a intentar pues, mantener unos... 20 minutillos, 15 20 minutillos de presentación para permitir eh, espacio a preguntas y, y bueno, que podamos eh, aclarar cualquiera, cualquier cuestión pendiente. Y, y bueno, agradecer muchísimo a, a, a la Organización Panamericana, a Carmen y a todos los compañeros. Veo que también Andrea está, el está, doctor Andrea Bruni está conectado y es, es un placer estar con todos. Así que, pues voy a empezar directamente. Eh, si sí, pasamos por favor a la siguiente eh, a la siguiente eh, diapositiva eh, quería empezar, aunque, aunque parezca un poco extraño, porque lo que en realidad quería eh, comentar al principio de todo es el, por qué estas consideraciones y, y por qué son relevantes en vez de hacer una eh, completa adaptación de las primeras ayudas psicológicas como se ha hecho en otros contextos. Eh, entonces, quisiera empezar por la definición con un motivo muy concreto que enseguida, enseguida veremos. Cuando uno eh, lee cualquiera de las guías de primera ayuda psicológica que se han publicado eh, por parte de la, de la OMS, eh, la PAP se define como una respuesta humana. Es, es un apoyo de una persona a otra que está sufriendo en una situación de crisis, en, en un contexto eh, humanitario por el motivo que sea, o en una situación de emergencia, no, no necesariamente en un contexto humanitario, sino eh, en un accidente de tráfico, en un, en un momento en el que la, algo está pasando a, a un ser humano que le ha afectado psicológicamente. ¿no? Y el término de, de primera, eh, primera ayuda psicológica es, es muy específico y está muy bien elegido. Es primera ayuda porque es exactamente igual que los primeros auxilios. Cuando uno aprende primeros auxilios, aprende a, a asegurarse que una persona que ha tenido un accidente está lejos de peligro, en una postura correcta. Eh, si algo está sangrando, por ejemplo, poner, poner la mano bien fuerte para que no... Eh, para que no se siga sangrando, pero nada más. Uno, uno aprende a, a mantener la situación a salvo y a calmar a esa persona y a mantenerla segura mientras se asegura de que llama a los servicios adecuados. Y es lo mismo para la primera ayuda psicológica. Se, se trata de aprender una serie de estrategias que nos ayuden a, a saber qué hacer cuando encontramos una persona que está eh, ansiosa, estresada, a la que le ha pasado algo y emocionalmente se encuentra lo que haga y, y aprendemos a ver cuáles pueden ser sus necesidades sus preocupaciones a, a asegurarnos de que las necesidades básicas de, de esa persona en ese momento estén cubiertas aprendemos a escuchar eh, de una manera que sea eh, que, que ofrezca más apoyo y a escuchar de verdad <ríe> sin, sin decir mucho a nosotros y sin, sin nunca forzar a las personas a hablar, que es algo muy importante eh, que se ha aprendido en las últimas décadas que cuando algo grave le suceder a las personas no siempre es bueno, de hecho no es bueno, forzarles a que nos digan cómo se están sintiendo. Pero si desean hablar, si es necesario y les, les resulta importante en este momento, tenemos que saber tener las buenas estrategias de escucha. ¿verdad? Eh, y bueno, pues aprender a reconfortar, a, a ceder información que les pueda ser útil y a, a asegurarnos de que nada más les pueda suceder y que, que, que entren en la situación de seguridad. Eh, el motivo por el que empiezo por aquí es porque esta este formación en primeros pasillos psicológicos ha vuelto muy, eh, muy extendida. Muchos países la han, han formado a muchísima gente a muchos niveles. Es algo que puede aprender cualquiera. No, no hay por qué ser un experto. Eh, y en ese sentido es extremadamente útil para que, por ejemplo, todas las organizaciones humanitarias formen a Todas las personas de sus equipos en primera ayuda psicológica, sean ingenieros que van a construir letrinas o eh, médicos o administrativos, si todos tenemos estas, estas habilidades, qué maravilla, en una situación de emergencia vamos a poder ayudar muchísimo más. Pero no es todo. La primera ayuda psicológica debe seguir, debe ser solo una pequeña parte, una importante, pero una parte solo de todo el aparato que tenemos que asegurarnos que existe para que la salud mental y el apoyo psicosocial de personas en situaciones humanitarias sea protegido. Y esto es muy, muy importante. Eh, comento esto porque cuando, cuando vimos en la, en la situación de COVID eh, que, la, que se estaba convirtiendo en, en una situación complicada, cuando los compañeros, eh, nuestro el director general de, de la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de, de carácter internacional. Se empezó a ver que iba a, haber, iba a hacer falta, desde luego, una respuesta también en, el, en la parte de la ayuda eh, emocional, en la salud mental. Eh, y como ya en otras situaciones se había hecho alguna adaptación, por ejemplo, en el caso del Ébola, yo tuve la fortuna de trabajar con la OMS en adaptar la guía original del Ébola, del, de la ayuda psicosocial, al contexto del Ébola. Aquello fue muy necesario porque, eh, parecido a lo que vivimos ahora, pero quizá con, con unos matices muchísimo más eh, duros, eh, el ébola en, en, en África Occidental requería adaptar ciertos reconsejos y ciertas rutinas que se hacen en la primera ayuda psicológica para que fuera más seguro. Así que muchos compañeros nos comentaron, nos preguntaron si se iba a hacer igualmente una adaptación de la primera ayuda psicológica al COVID. La respuesta de la OMS ha sido muy clara y creo que, que, que muy adecuada, muy, muy útil. La primera ayuda psicológica está definida de una manera tan sencilla, es tan fácil de seguir y de formar a todo el mundo, que no necesitamos continuar adaptándola a diferentes contextos. Aún así, y si por favor podemos pasar a la siguiente diapositiva, aún así era, era importante eh, hacer alguna matización eh, dar una serie de consideraciones generales que pudieran ayudar a cualquiera que utilice cualquier formación en PAP eh, saber qué tener en cuenta o qué, qué mantener en, en, en la cabeza cuando, en el caso concreto del COVID. En ese sentido, eh, me imagino que la, la presentación se va a compartir y en esta presentación, en los comentarios, he puesto los vínculos a las dos páginas de web de estos dos documentos. Eh, la interagencia... Eh, el, el, el Comité de la Interagencia, que coordina todas las eh, organizaciones humanitarias en eh, cuestiones de salud mental, bueno, en general, pero en este, en este caso concreto, nuestro Comité para Salud Mental, ha desarrollado una nota informativa que tiene varias consideraciones de, en cómo abordar la salud mental y los aspectos psicosociales del COVID. Como parte en principio de un anexo a esa guía, esa guía recomienda eh, formar a nuestros compañeros, a todas las agencias en eh, primera, primera ayuda psicológica. Eh... Se iba a hacer un anexo a esta guía y al final ese anexo se ha convertido en una parte tan importante que se publica muy pronto, si no me equivoco, la semana, la semana que viene, como este otro documento que tienen ustedes al frente con, con todos estos iconos, la, la operacionalización o las consideraciones operacionales de una respuesta mental y psicosocial al COVID. Son cinco capítulos y el primero de esos capítulos es precisamente esta adaptación al, al COVID que, que tenemos que tener en cuenta si utilizamos. PAP en la situación del COVID. Así que esos dos vínculos lo tienen ustedes. La última guía que les comento aún no está traducida, pero imagino que se va a traducir muy, muy rápido. Eh, si pasamos a la siguiente eh, diapositiva. Eh, así que, como decía, en realidad eh, la, el, el consejo de corazón de la OMS y mío, <risa> Para, ¿Qué hacer con respecto a la primera ayuda psicológica en el COVID? Es formar y se puede utilizar cualquiera de las formaciones que existen. La Federación de la Cruz Roja acaba de eh, lanzar una formación a distancia que es muy interesante. Eh, la propia guía de formación de la OMS es muy útil. Eh, no solo está la guía eh, en sí, sino eh, un, un, el material del formador, una guía del formador, que es muy útil. Así que esos elementos están ahí. ¿Y qué se, qué se recomienda en este documento nuevo? con respecto al COVID en específico. Eh, como venía diciendo al principio, la recomendación número uno es que siempre se tenga en cuenta todo el rango de acciones en salud mental que son necesarias para que desde el, la primera ayuda psicológica hasta la acción especializada de los psiquiatras tenga eh, el, los requerimientos y los fondos y la, y la atención que se merece en una situación de pandemia. Eh, eh, aún así, se recomienda que, que, aparte de lo que se haga a nivel más especializado en, en salud mental, se recomienda que se forme en primera ayuda psicológica especialmente a los trabajadores en primera línea, a los médicos, las enfermeras eh, los funcionarios de los hospitales que están trabajando tan duro en estos momentos, a todos los trabajadores esenciales que, que en este momento estén ofreciendo servicios no necesariamente médicos, pero que estén Aún yendo a trabajar, aún en situaciones de aislamiento, porque su trabajo se considera esencial, bien sea porque es administración de comida o recogida de basuras o otro tipo de, de roles. Eh, a las fuerzas de seguridad y otros servicios civiles y funcionarios y, por supuesto, a todos los gerentes y cuidadores, porque, como bien todos estamos experimentando, esta situación está poniendo a muchas personas en una situación de estrés y sus gerentes eh, siempre se van a beneficiar de saber qué hacer a este respecto. En la primera, los, los, a lo largo de estas apenas cuatro páginas de consideraciones eh, para la PAP, a través de todas ellas la, el mensaje es muy claro que lo primero y más importante es la seguridad del que ayuda y del que es ayudado, el, el saber bien cómo protegerse del virus en sí mismo y también de otros, otros posibles riesgos. Eh, y también se hace muchísimo hincapié en el, en el bienestar emocional y psicosocial. Y, y lo mencionamos de una manera bastante, eh, bastante firme. El, el mensaje, como pueden ustedes leer al fondo, es el bienestar eh, propio, el, el del que ofrece ayuda y el que es ayudado, no es una cuestión de lujos, es una responsabilidad. Solo si nosotros estamos en un estado emocional estable, tranquilo, podemos realmente apoyar y no cometer errores. En el caso del de, de ébola, por ejemplo, en West África, eh, sabemos que, que el estrés, la ansiedad y, y la completa eh, la carga emocional que tenían los médicos y los enfermeros tuvo muchísimo que ver en, en cometer más errores a la hora de ponerse los equipos de protección, a la hora de hacer su trabajo, y por, por ese motivo hubo muchísimos más contagios de los que se podían haber prevenido. Eh, la siguiente, por favor. En cuanto al quién, el cuándo y el dónde, que es una parte fundamental de cualquier guía, de la primera guía psicológica, en estas consideraciones se hace referencia a que, por supuesto, cualquier persona que pueda estar nervioso, preocupado o ansioso por culpa del COVID se puede beneficiar de esta ayuda, incluyendo las personas que están sufriendo del virus, que están hospitalizadas con el virus, eh, sus familiares, aquellos que estén en cuarentena, pero también gente que quizá no, no esté en contacto directo con el virus, pero que se está viendo afectado por pérdida de empleo, por la preocupación de que se va a poder pasar, pues por no poder eh, salir a ver a los familiares, etc. Eh, la idea de, de la primera ayuda psicológica es que siempre se ofrezca como primera respuesta. Entonces, ¿cuándo sería siempre que nos encontremos a una persona que esté afligida, que está en una situación de estrés? Eh, y también, eh, eh, como decía al principio, la comparación con los primeros eh, auxilios, eh, tener en cuenta siempre cuándo va a hacer falta referir a un cuidado más especializado, profesionales de la salud mental. Y dónde es algo que en, en, en otras guías de, de primera ayuda psicológica pues, se comentan varias maneras, pues, en el mismo momento del accidente o de la crisis, etc. Pero en este caso tenemos que ser muy conscientes que probablemente tendremos que ayudar mucho. Eh, perdón, me paro un segundito porque veo un, un un mensajito, no sé si se me oye. Sí, Carmen, adelante que se te oye perfectamente. Oh, vale, perfecto. No sabía había visto algún comentario. Eh, eh, entonces, bueno, comentaba que, que va a ser va a ser más complicado quizás hacer alguna de las de las ayudas que podemos hacer, nuestro cariño, nuestro escuchar, nuestro ofrecer apoyo. Es mucho más complicado cuando no podemos encontrarnos físicamente. Y esta situación de cuarentena, de aislamiento, sin duda tienen muchas complicaciones. Entonces, en esta guía se hacen varias eh, recomendaciones de cómo se puede utilizar el teléfono, cómo se pueden utilizar eh, las mismas herramientas de escucha y de comprensión y de cariño a través de barreras o a través de un teléfono, por ejemplo. También se recomienda que se ofrezca en personas siempre que se puedan seguir las, los cuidados de. de seguridad, que uno pueda tener su correcta mascarilla, gafas, eh, guantes eh, o que se pueda mantener una distancia adecuada. Eh, la siguiente, por favor. Eh, la siguiente parte de cualquier eh, guía de primeros auxilios psicológicos tiene que ver con el respeto a la seguridad, la dignidad y los derechos. No hay diferencia en este caso, solamente quizá tener en cuenta que precisamente por la naturaleza del, del covid eh, que, que está viniendo con muchos rumores, con muchas eh, fal falsas informaciones o falta de informaciones y también por, por una característica de este virus que nos ha puesto todos un poquillo, perdóname el lenguaje, nos ha puesto en jaque a la comunidad de salud y es que es, es un virus que se transmite incluso cuando no hay síntomas. Es, es una gran diferencia con otros virus como por ejemplo el ébola o SARS o MERS que que uno sabe que bueno, puede moverse por la calle, porque si yo no me encuentro mal, no tengo ningún síntoma, incluso aunque tenga el virus no voy a contagiar. Pero en este caso no es así y eso está generando muchísima desconfianza. Y con la desconfianza vienen posibles eh, estigma eh, discriminación y, y muchos problemas de derechos en, en muchos casos. Entonces eh, hay una recomendación muy fuerte en, esta, en estas adaptaciones a tener muchísimo cuidado con la discriminación. Lo primero de todo es la seguridad estar seguros de que nosotros nos protegemos, hacer opciones de comunicación remota, eh, pero tener mucho cuidado con no generar más estigma, con no hacer acciones que al final pongan a la otra persona en, en mayor riesgo, tener muchísimo cuidado con la confidencialidad, por ejemplo, y hacer un esfuerzo aún más grande de lo normal en el respeto y en, en asegurarnos que todos, independientemente de virus, no virus, género, edad, eh, aislamiento o no, tengan acceso a nuestro apoyo. La siguiente, por favor. Eh, la, la parte más importante de, de la primera ayuda psicológica, esta, esta eh, diapositiva de ahora mismo, y la siguiente es el prepararse, qué hacer para empezar antes de hacer la ayuda psicológica, y eh, el cómo, en los tres pasos fundamentales de la, de la PAP. En el caso concreto del COVID, eh, recomendamos que la preparación se fortalezca entre estas tres maneras. Lo primero de todo, aprender sobre el virus en sí mismo. Eh, saber cuáles son las fuentes fiables, tener siempre a mano la, informa, la última información de la Organización Mundial de la Salud, de, de la, la, la, la of, información oficial del país en el que nos encontramos, ser buenos conocedores de los mecanismos de transmisión, de cómo me puedo proteger yo y a los demás, saber cuáles son los síntomas para poder detectarlos y eh, ser muy consciente de cómo las personas están respondiendo al virus. Primero de todo, aprender muy bien con, quién, con qué estamos trabajando, ¿verdad?, el segundo punto sería aprender qué servicios hay disponibles y, y se recomienda realmente escribirlo, hacer una buena, antes de, de salir a apoyar a otras personas, hacer una buena búsqueda de cuáles son los servicios disponibles ahora mismo a nivel de hospitales, a qué número hay que llamar, si ¿Sí sucediera algo, dónde se están haciendo los tests, pero también otro tipo de ayudas, qué, qué, qué tipo de, de ayuda de Servicios sociales, por ejemplo, puede haber, si yo me encuentro en una situación en la que sospecho que está haciendo abusos, tengo que tener toda esa información de referencia, para referir a servicios especializados, a manos. Si estamos en un contexto humanitario en el que hay, por ejemplo, un conflicto, o estamos en una situación de, de crisis re, de refugiados, o en una situación de cambio de, de crisis climática, eh, es muy, muy importante eh, Referirse a los mapeos existentes. Las organizaciones humanitarias habrán hecho un mapeo de quién está haciendo qué y es importante tenerlos a mano. Y por último, aprender, muy muy importante, los protocolos de seguridad. ¿Qué tengo que hacer para prevenir el contagio y para prevenir contagiar a otros? Eh, recordar que no es sintomático, luego no puedo asumir que porque una persona se encuentre perfectamente bien no hay ningún riesgo. Y saber perfectamente cómo se, cómo se hace eh, uso de los equipos de protección. Cosas muy comunes es el uso de los guantes de manera inadecuada. ponerse los guantes a primera hora de la mañana y llevarlos todo el día puestos, cuando en realidad eso eh, no, no supone ninguna protección. ¿Vale? Eh, siguiente, por favor. Y una vez que nos hemos preparado muy bien, eh, eh, ahora en la siguiente diapositiva tenemos realmente cómo se hace la primera ayuda psicológica. No voy a, ir, eh, cubri, no voy a cubrir todo... Todo el, el, conten el contenido de cómo se hace primera ayuda psicológica, pero voy a referirme muy brevemente a las recomendaciones concretas en cada uno de los pasos. La primera ayuda psicológica, como muchos eh, en esta llamada ya sabrán, eh, consiste en observar, escuchar y conectar. Y con estas tres cositas tan simples podemos ser de muchísima ayuda, aunque no seamos profesionales de la salud mental. Eh, en el contexto del COVID, cuando observamos, muy importante la seguridad ser conscientes de si podemos mantener la distancia adecuada, ser conscientes de si estamos en un contexto en el que hay, eh, por ejemplo, confinamiento, estamos en un campo de refugiados donde hay muchísima gente muy junta y es muy difícil poder aislar y poder eh, eh, mantener distancia. Entonces, observar, en este caso, por, primero por seguridad, observar qué factores tengo que tener en cuenta para mi seguridad y las de los demás. Entender muy bien el contexto. ¿En qué contexto en concreto me estoy encontrando yo? ¿Qué tipo de cultura? ¿Qué tipo de comunidad? ¿Qué tipo de apoyos hay? Eh, debemos, en este caso, ser muy eh, cuidadosos con, con cómo hacer todo este apoyo de manera remota. Eh, no, es, no es sencillo, por ejemplo, si, si yo estoy en una situación de conflicto y hay una persona en, en estado de estrés yo puedo ver a esta persona, me puedo acercar, puedo observar directamente cómo está esta persona. En este caso quizá tengamos que depender de una línea de teléfono porque las, gente están, las personas están recurridas en su casa. Entonces, en, este, en esta adaptación tienen ustedes eh, algunas eh, recomendaciones de cómo hacer esa observación, entre comillas, sin ojos en el teléfono. Cómo puedo intentar notar si está pasando algo, qué tipo de preguntas puedo hacer, etc. Y, bueno, muy importante, identificar las necesidades especiales, personas que puedan requerir eh, algo más que una primera ayuda psicológica, personas que puedan estar en una condición de mayor vulnerabilidad, por tener una discapacidad, por tener menos acceso um, a servicios o otros motivos. Una de las partes más importantes de la primera ayuda psicológica es el segundo paso, es escuchar, es aprender a escuchar con los ojos, con los oídos y con el corazón, como dice la, la guía original. Y en este caso hay también seis recomendaciones muy concretas. La primera de todas es, aunque tengamos que estar en la distancia, aunque haya nervios, aunque la situación pueda parecer un poco peligrosa, no dejen de comunicarse. Al final, tener a alguien con quien hablar, tener a alguien que nos está escuchando y que nos dice, estoy aquí, es la parte más importante probablemente del, del apoyo psicosocial. Eh, sean ustedes conscientes de que en distancia también se puede activar, que a través de un teléfono se puede utilizar un tono de voz y, y, y unos comentarios que pueden ser de muchísimo apoyo para otra persona. Una vez más, como dije al principio, ser muy consciente de que no se debe forzar nunca a nadie a hablar. Si no se quiere contar, si no se quiere decir nada, perfecto. Nosotros decimos que aquí estamos para lo que haga falta, pero no forzamos a la persona. Eso sí, aprovechen toda oportunidad. Si, si la idea de la primera ayuda psicológica es que se puede utilizar, la puede utilizar la persona que distribuye comida y que va a tener esa oportunidad de ver a gente porque va a sus casas a distribuirles comida. O eh, la persona que hace los test para ver si tenemos o no tenemos COVID. Aprovechemos la oportunidad de encontrarnos con otros para tener estas destrezas y de utilizarlas. Como decía antes, hay una serie de consideraciones en cómo se puede hacer esto cuando se está utilizando el teléfono y, y sobre todo cómo se puede escuchar, eh, esto seguramente lo han visto ustedes en la televisión, ha habido muchas historias muy bonitas de eh, enamorados hablándose a través de la ventana <risa> para tener cuidado o enseñando el bebé recién nacido a los abuelos a través de la ventana. ¿no? Se puede utilizar el teléfono y una ventana y en ese caso nos estamos escuchando y viendo. Es, es una, es una eh, orientación muy sencilla pero muy útil. Y eh, aprovechan las oportunidades de conectar con otros. Si yo estoy con una persona enferma que se encuentra eh, estresada y yo puedo ofrecer un apoyo en llamar a sus familiares, por ejemplo, pues hagámoslo. Y por último, conectar. Eh, en, el, en el caso de conectar se trata simplemente de ver cómo podemos eh, ofrecer ayuda que nosotros no somos capaces de dar, pero que somos conocedores de quién, quién puede darla. Es ese tener a mano toda la información a la que hacía referencia hace un ratito. En este sentido, es muy importante entender tu rol y tus límites. Tenemos que ser muy conocedores de, de hasta dónde podemos llegar y, y de qué no somos expertos y aquí tenemos que referirnos a los eh, Esté bien conectado con servicios, tenga sus números a mano. Eh, ayuda a las personas a darse cuenta de sus propias estrategias. Todos tenemos estrategias de afrontamiento, todos podemos pensar en otra situación similar, que hicimos que nos ayudó. Y a través de la guía de primeros servicios psicológicos, ustedes pueden aprender a ayudar a las personas a preguntarse estas, estas mismas preguntas y a, acceder a sus propios recursos. Eh, sean muy, muy cuidadosos en acceder a información fiable, en asegurarnos de que tenemos datos que son rigurosos, números de teléfono que están bien conectados, etc. Y es muy importante en estos contextos eh, tener también, no solo, eh, por ejemplo, acceso a servicios de salud, pero poder acceder a. Eh, líderes espirituales o líderes comunitarios que puedan ser de muchísimo apoyo y que nosotros podamos hacer esa, esa, esa, ese rol de unir, de, de poner en contacto. Eh, La siguiente, por favor. Ya para, para finalizar, eh, es importante tener en cuenta que va a haber siempre personas que están en mayor riesgo. En el caso concreto del COVID, por supuesto los mayores, como hemos visto a nivel internacional, están siendo mucho más afectados y tenemos que ser aún si cabe, más cuidadosos eh, de ofrecerles primeros ayudas psicológicos y a sus familiares que no pueden hablar con ellos y estarán sin duda muy preocupados. Las personas con discapacidad siempre van a tener más barreras para acceder a servicios de cualquier tipo. Muchos de los mensajes de concienciación ni siquiera van a estar adaptados a, a las diferentes discapacidades eh, y, y, y hay que adaptarlos, hay que asegurarse que puedan tener acceso. Tener eh, eh, otras personas con, con con especial necesidad pueden ser aquellos que tienen condiciones médicas y que en este momento, por la situación y por el aislamiento, tengan, eh, tengan incluso dificultades en acceder a su tratamiento habitual. Eh, personas en hacinamiento, bien sean cárceles, bien sean instituciones, bien sean campos de refugiados, van a estar en mayor riesgo. Eh, aquellos que están en mayor riesgo de discriminación. Todo el contexto perinatal, las mujeres embarazadas, mujeres que acaban de dar a luz o, o las mujeres que están en lactancia, es muy importante eh, que, que tengan acceso a servicios. Los niños y los adolescentes, sabemos que muchos están en casa sin poder acceder al colegio, que es una fuente fundamental de salud mental, debemos tener más consideraciones. Y, por supuesto, los migrantes y los refugiados. En esta guía eh, a la que me estoy refiriendo durante toda esta presentación se ofrecen en determinados vínculos para eh, documentos que nos pueden ayudar en todas estas personas más específicas que podríamos hacer. Eh, y por último, una mención especial a, a, a las personas que están de luto, a las personas que están en un proceso de eh, pérdida de un ser querido. Va a ser muy complicado en el contexto del COVID poder atender funerales. Muchas veces no vamos a poder ni siquiera acceder a, al cuerpo de las personas que nos han dejado. Esto genera muchísimo estrés. De nuevo, en el Ébola vimos estas situaciones como un gran riesgo al final para todos. Entonces, es muy importante que apoyemos a las personas a buscar alternativas para conmemorar a los queridos que se nos han ido, buscar maneras de, por ejemplo, contactar con el cura de nuestra comunidad, que nos pueda hablar por teléfono, que nos pueda hacer un pequeño ritual casi, casi que para nosotros, o pues a lo mejor por videollamada a encontrar alternativas para que la gente pueda eh, pues al final eh, hacer el luto de la manera aunque sea extraño pero por lo menos un poco menos eh, frío y menos eh, distante y que nos dé la sensación de que realmente estamos eh, pasando por ese luto estas son las consideraciones así fundamentales que, es que, que hemos puesto juntas en cuatro páginas muy útiles eh, mi última diapositiva es la de agradecimiento. Um, así que, bueno, pues esto es lo que hemos eh, puesto en, en marcha. Eh, como les digo, se puede utilizar con cualquier de las guías que, se, que existen. Y, y sin más, pues darle las gracias y, y dejar espacio para preguntas. Muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación tan clara, tan... Eh, ...puntual respecto a esos puntos que, que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de estar aplicando, adaptando la primera ayuda psicológica al contexto de COVID. Y veo ya algunas eh, manos levantadas, así que pueden ir eso, levantando la mano... Estamos ya casi 900 participantes, así que eh, en función de cuántas eh, manos vayamos teniendo y también pueden utilizar el chat para hacer algunas de las preguntas, iremos dando la palabra en la medida que el tiempo nos dé las posibilidades. Así que eh, la primera mano levantada fue para Yamilena y Sir, así que adelante te podemos eh, abrir el micrófono. Adelante, tienes el micrófono abierto. Ya, Milena y Sir, estamos escuchando un ruido, pero no llegamos a, a poder escuchar tu voz. No sé si puedes probar una vez más. No escuchamos nada, así que quizás vamos a probar a dar la, la palabra a Giselle Camarena y quizás o lo intentamos más adelante o puedes escribir también en el chat. Gracias, adelante Giselle. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Ah, bueno, este... Muchas gracias por, primeramente por la invitación. Eh, soy de Panamá, de la provincia de Chiriquí, pertenezco a los gabinetes psicoeducativos eh, de educación eh, y estuvo muy eh, buena la intervención de la especialista, creo que era Carmen, este, así que eran más palabras de agradecimiento por este, de tomar siempre en cuenta eh, la organización, creo que se sí dice así, Pajo o OPA. bajo sí. <ríe> ajá, ajá, Hola, muchas gracias. <ríe> ajá. gracias. Gracias a usted por, por escucharnos, es es fantástico tener tantísima gente. <ríe> Muchas gracias, Giselle, por tu comentario. Eh, Podemos dar la palabra a Jorge Luis Sánchez, por favor, te vamos a abrir el micrófono. Sí, muchas gracias. Estoy escuchando con mucha atención desde acá, desde, desde Culiacán, Sinaloa. Eh, muy buena participación, interesado también para la atención a niños, niñas y adolescentes, eh, desde la protección integral que desarrollamos. Me queda claro que la, la, de la importancia de la primera ayuda psicológica en el contexto del COVID. y solamente quisiera también saber si podemos eh, llevar a cabo la atención psicológica post-pandémica. Me interesa mucho el sentido de la, del, del post-trauma, del, del trauma psicológico posterior al COVID ya que en el contexto en que nos desarrollamos desde el ámbito psicosocial, pues tenemos niñas y niños eh, que han sido golpeados por, por la parte de la violencia eh, estructural, la violencia familiar. Eh, una vez que ya se determinó no asistir a clases por parte de la autoridad educativa, ¿cómo vamos a abordar esta, parte, esta participación eh, profesional desde el ámbito de la psicología? Para poder acompañar a estos niños y a estas niñas que viven un proceso de duelo, que han desarrollado pues allá alguna situación de, de ansiedad y presentan algunos rasgos ya de depresivos. Me interesaría mucho también pues poder eh, participar en este sentido para la cuestión del, del psicotrauma. Muchas gracias por el micrófono, muy amable Muchísimas gracias por, por la, la pregunta y comentario. Eh, no puedo estar más de acuerdo, creo que es, es, eh, ha dado usted en una de las cuestiones clave y, y quizá con varias ramificaciones. La primera es que efectivamente este, esta, esta pandemia, no sé, yo creo que lo, lo, más, eh, lo más duro de la, de la las consecuencias psicológicas no las estamos viviendo ahora, aunque ya se están viendo muy claramente, todavía están por venir y, y tienen mucho que ver con cuestiones como las que ustedes están manejando. fíjese que simplemente ahora, yo soy muy afortunada, estoy ahora mismo en Dinamarca y estamos teniendo la gran fortuna de ya ir abriendo poco a poco. Hoy, hoy he visto restaurantes abiertos se me ha hecho muy raro. Y, y, y yo misma noto la, la extrañeza, ¿no? Se acerca una persona y no sé cómo reacciona, <ríe> me comporto un poco rara. Creo que esto nos va a marcar eh, con, con mucho tiempo. Y, y como usted indicaba, somos muy conscientes de cómo ha aumentado durante y sigue aumentando durante esta pandemia todas las cuestiones de violencia prepandemia. Eh, la, la violencia de género y la violencia intrafamiliar está eh, creciendo muchísimo. La violencia infantil y el abuso está haciendo muchísimo. Entonces, por supuesto, esto lo tenemos que tajar ahora mismo e intentar poner más, más y más eh, procesos de eh, vigilancia y de protección. Pero va a ser muy importante, como usted indicaba, que, qué podamos a poder hacer después. Cómo vamos a trabajar con los niños y los adolescentes una vez pasado eh, este esta situación. Nuestra recomendación, sobre todo desde... Estoy trabajando eh, muchísimo con, con una, Mi organización está trabajando mucho con un donante que se llama Education Cannot Wait, Educación No Puede Esperar, porque eh, creemos firmame, firmemente que una de las man mejores maneras de trabajar la salud mental de los niños es a través de los colegios. Entonces... Eh, Creo que, que con un poco de fortuna la pandemia nos va a dar la oportunidad, como hemos dicho muchas veces, del de building back better, construir eh, de nuevo mejor <ríe> la idea, no sé cómo se traduce en español, pero la idea de no intentar que no volvamos a la situación que teníamos de servicios pre-crisis, sino intentar darnos cuenta de que la crisis nos ha indicado que hay una serie de faltas en el servicio que tenemos que fortalecer. Así que si de este mismo momento empezamos a integrar la ayuda psicológica, los profesionales de la salud mental, eh, etcétera, dentro de los colegios, ahí sabemos que siempre vamos a poder acceder a los niños. Ahí tenemos un ambiente donde podemos observarles, eh, entrenar a profesores para que ellos sepan identificar qué tipo de, de comportamiento se está mostrando un niño que, que ha pasado por una situación traumática y ahora mismo pueda estar dando síntomas y ese profesor pueda luego referir a un servicio. Entonces, Una de las recomendaciones muy concretas que yo haría es empezar a, empezar a pensar ahora cómo podemos construir los servicios a los niños en el colegio, de una manera que es mucho menos estigmatizante. El niño va a ir al colegio sí o sí, eh, los padres confían en los profesores y ese mismo sistema, estando ya ahí, puede ser una entrada fantástica para poder ofrecer este cuidado eh, una vez la situación vuelva, entre comillas, a la normalidad. Muchísimas gracias Jorge Luis por el comentario y Carmen por, por, por tus por tus aportes tan importantes. Creo que todo el tema de, de la atención, del cuidado de los niños, niñas y adolescentes y cómo va a ser todo este retorno a las escuelas y eh, todos todo ese apoyo que también es necesario dar a los docentes creo que es algo que eh, está evidentemente preocupando en estos momentos a todos los países. Y eh, desde la OPS también animamos a que haya apoyos y capacitaciones en ese sector y vamos a intentar facilitar también esa esa parte tan tan importante, acompañada de lo que bien decía Carmen sobre, el, sobre el acordarnos también de que de alguna manera esto sirva para una base, para construir mejor, ¿verdad?, eh, los servicios y las atenciones posteriores. Tenemos muchísimas manos dadas, así que va a ser muy difícil llegar a todas, pero voy a intentar mantener un un un orden, creo, que a medida que se han ido tomando y haremos lo que podamos hasta hasta la hora que eh, nos veamos obligados a cerrar. Así que adelante eh, Ana Jacqueline Nureña. Gracias. Pensé que no me iba a alcanzar el tiempo y las escribí por el chat, pero primero felicitarle, gracias. Eh, soy Ana Yaqueline Ureña, de República Dominicana, la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la principal universidad pública de, de, de mi país. Entonces, eh, mi, son dos preguntas. La primera, el perfil del personal de la primera ayuda psicológica. Si ciertamente, eh, vamos a decir, cualquier persona pueda ser parte de esta de cualquier línea que se, se planifique en este sentido, pero me imagino que debe de existir algunos requerimientos mínimos en cuanto quizás a la personalidad de, de esa persona valga la redundancia, etc. Y la otra pregunta es, con relación a ese mismo personal que está involucrado y que se puede ver cargado de las mismas situaciones de las personas que llaman, ¿Qué propone qué propone usted con relación a cómo se puede tratar estrategias? Porque ciertamente, por ejemplo, nosotros aquí en mi país tenemos eh, una línea que parte precisamente de, de mi escuela en la universidad. Y cuando dentro del mismo personal que da servicio ocurre que se ve afectado por el mismo tema del COVID, o sea que está en riesgo de estar contagiado, hay una realidad ahí. Eso por un lado. Y la otra realidad, que es la realidad psicológica de cómo se puede ver afectado. Gracias. Muchísimas gracias. Son, son unos puntos muy, muy importantes, muy relevantes. Eh, tanto que, que tanto la guía de primeros asilios psicológicos como otra que voy a mencionar ahora mismo empiezan precisamente por ahí. Eh, cuídese usted, porque esto también probablemente le está afectando a usted. La idea de la primera ayuda psicológica es que se, o sea, la pueda utilizar cualquier miembro de la comunidad. Y, por lo tanto, por definición, esa persona también está pasando por la situación de crisis. Así que, eh, sin duda, fundamental. Antes de seguir eh, en el qué se puede hacer, sí que quiero comentar que, eh, como decía al principio, la, la primera ayuda psicológica realmente es muy, muy, muy, muy sencilla. Es tan sencillo que sí, realmente, cualquier persona puede ser eh, formada. Y yo no pondría ninguna limitación. No me, Ciertas limitaciones en cuanto a poder acceder a, eh, a texto escrito, etcétera Pero en principio eh, entiendo muy bien por, por dónde quiere ir la pregunta de la personalidad, etc. A lo mejor esto es más experiencia personal. Yo creo que el que, el que quiera aprender primeros, ayudos, primeros apoyos psicológicos ya tiene el corazón de querer ayudar. Y probablemente perfil adecuado. Y las cosas que puedan ser quizá menos adecuadas, por ejemplo, todos tendemos a dar mucho consejo. En vez de escuchar y ayudar a la persona a ayudarse a sí misma, tendemos a dar como, deberías hacer esto. Y eso es algo que nos pasa a todos. Pero la formación en sí nos va a ayudar a pulir estas circunstancias. Ahora, como venía diciendo, la, la primera dieta psicológica es extremadamente primer nivel. No es, no es ni siquiera una atención, no es, no es, una, no es ningún tipo de intervención psicológica. Simplemente el asegurarme de que no pasa nada más y que esta persona se sienta bien. Acabamos de publicar junto con la interagencia, eh, de nuevo solo, solo en inglés pero esperamos traducir muy pronto, una guía que se llama... Eh, uh, destrezas psicosociales básicas. Y es un puntito más, es una primera ayuda psicológica plus plus con un, un poquito más. Y ya entra un poco más en estrategias que, que se pueden hacer de solución de problemas, eh, de relajación, etc. Ahí sí que quizá eh, sea, sea algo para utilizar con, con, con personas, está pensada para los primeros, las primeras respuestas del COVID, para aquellos que están en la primera línea, y ahí sí que puede ser interesante pues, ver quién quién va a encajar en el perfil. Pero lo bueno de la, de la simpleza es que no podamos accederlo todos. Eh, esto me recuerda también, con respecto a la, perdón que, que hablé mucho, con respecto a la anterior pregunta, que hay, se acaba de publicar también una, una guía por parte del área de responsabilidad de, de, de, de la protección infantil, una guía para la reapertura de los colegios, que precisamente incluye... De la cuestión del apoyo eh, psicosocial a niños dentro de los colegios. Y hay otro documento que es eh, una más que un documento, es una serie de vínculos a varios documentos que se pueden utilizar ahora mismo para cuidar de mayores, para cuidar de niños, cómo atender el estrés de estar en casa. Entonces, estos vínculos, y yo creo que, que con, con, con luego con la, la grabación, etcétera, si yo se los puedo dejar a Carmen, por ejemplo, los podemos compartir con, con los asistentes. Muchísimas gracias por, por, las, eh, por las explicaciones. La siguiente pregunta sería eh, Valerio Villamil, por favor, adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan todos ustedes? Sí. Sí, muchas gracias este, por el micrófono. Este, yo soy médico psiquiatra. Um, viví muchos años en México, sin embargo, por azar ese destino, ahorita me encuentro viviendo en Virginia, Estados Unidos, y he aplicado los primeros auxilios psicológicos en México este, desde hace muchos años, de hecho, capacité a mucha gente allá, y lo utilizamos en, eh, cuando hubo el terremoto, de, el, bueno, el último de los tantos que hay allá, del 2017, este, nos ayudó mucho realmente y desde ahí hemos ido capacitando a mucha gente, ¿no? Y, eh, mi pregunta es, bueno, ahorita estoy viendo justamente si dónde está disponible estas nuevas guías, veo este, ahorita que ya me lo han compartido, muchas gracias. Y la otra pregunta que me surge en todo esto, este, pues nosotros utilizamos ahí, yo estuve capacitando a mucha gente, respecto a la atención en cuestiones de sismos, que me tocó a mí mucho vivir en México. Uh, si hay alguna diferenciación de las guías eh, iniciales que se plantearon, porque nosotros lo utilizamos tal cual uh, originalmente están, ¿sí? si es que hay alguna, um, alguna diferencia. Y lo último, nomás como un comentario, es, eh, nosotros allá le llamamos a primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y en estas partes de acción, en vez de eh, observar, le pusimos el nombre de evaluar, uh -huh. este, escuchar, pues escucha. Y en vez de conectar, enlazar, simplemente para que tenga las tres E's, ¿no? Para que ah. sea buena mnemotecnia, ¿no? Para simplemente por mnemotecnia utilizamos las tres, ¿no? Evaluar, escuchar y enlazar, ¿no? Eso también nos ayudó para que la gente entendiera un poquito más las tres funciones que uno tiene que hacer en este proceso de ayuda. Pero muchas gracias por la atención y yo estoy dispuesto también a, a continuar con este trabajo de capacitación. Muchísimas gracias. Es, es fantástico oír eh, el, el uso en, en diferentes contextos y que efectivamente eh, puede ser útil, ¿verdad?, en, en prácticamente cualquier crisis eh, o situación. De emergencia. Y gracias por el, por el, el, el truco de las tres d <ríe> Una de las cosas que siempre, siempre se recomienda y, y la Organización Mundial de la Salud y, y bajo, en, en cada vez que, que generan guías es siempre la adaptación y utilizar eh, los lenguajes que sirvan mejor a cada comunidad, el, el, el, el vocabulario que se nos haga más fácil es sin duda más fácil. Como anécdota, puedo decir que en Sierra Leona. El, la lengua local decía que eso de ayudas, primeros auxilios y colegios nada muy raro y lo llamaron eh, eh, conversación de corazón a corazón. Así es como quisieron llamarlo. Eh, pero aparte de esto, en cuanto a las adaptaciones, en general solo se ha hecho adaptación específica para el caso del de ébola. Eh, como algo muy, muy, muy concreto. Eh, la, respuesta, la cuestión por la que se hizo esa adaptación específica eh, tenía que ver no solo la naturaleza del virus y lo muy peligroso que era ese virus, eh, sino también la, la extremada falta de recursos eh, en los tres países principalmente afectados en aquel momento. Ahora en Congo también se ha estado utilizando y ha sido muy similar, con lo cual se ha podido seguir usando. Eh, más allá de esa adaptación, eh, y la, y la razón fundamental por la que se ha de, decidido hacer esta pequeña eh, estas consideraciones en vez de una guía nueva es precisamente para mandar un mensaje fuerte de que no es necesario, eh, no sería necesario eh, hacer adaptaciones porque estamos trabajando con el nivel más básico de, del apoyo. Eh, lo que sí tenemos que mantener un poco, eh, un poco de atención es en, en estas guías más avanzadas. En, cada vez que pensamos en nuevas formaciones que van más allá de la primera ayuda psicológica, y así adaptarlas. Eh, sí, eso es un poco en cuanto a adaptaciones. Gracias. gracias. Muchas gracias. Yo tenía, pero ahora me, me han cambiado un poco las manos, no estoy segura de por qué ha cambiado el orden, tenía a Dier Alonso, no sé si está en línea, le daríamos la palabra. No parece que que esté ahora. Si no, teníamos también a Miriam García adelante. Sí que te veo conectada. Hola. Hola, Miriam. Okay. okay Bueno, saludos desde aquí, Honduras. Eh, yo soy psicóloga, trabajo en el programa presidencial de Ciudad Mujer. Y ahorita estamos con la atención psicológica, obviamente guardando todas las medidas de bioseguridad, eh, con las personas de población general y atención en línea para pacientes con COVID. Hemos adoptado estas formas de trabajo por la demasiada demanda que hay, no, sola, no solamente en el aspecto psicosocial, sino que también eh, laboral, y otras situaciones, incluyendo la violencia que viven las personas dentro de sus casas, en eh, la mayoría que son mujeres. Entonces, eh, estas guías que ustedes han presentado de atención para poder capacitar al personal, eh, eh, tengo entendido que la segunda está en inglés y que no hay una traducción todavía en español. Entonces, no sé si pudieran compartir como los links ¿de dónde podríamos buscar estos documentos? Sí, sí sin duda. Eh, además, eh, Carmen ya estaba compartiendo algunos de los links por el chat y bueno, me, me imagino que seguro van, van a seguir compartiendo. Lo bueno de los vínculos es que son a, un, a una página general donde ahora mismo aparezca, aparecerá en inglés, pero enseguida en cuanto haya eh, traducciones se van a seguir manteniendo eh, activas. En el caso de, de la ayuda telefónica, además, hay… Eh, ahora, en un segundito, mientras haga la siguiente eh, pregunta, les copio en el, en el chat el, la caja de herramientas de, de una organización que se llama, la conocerán ustedes, mhpss.net, mhpss.net. Eh, que es una, es una organización que aúna profesionales de la salud mental en contextos humanitarios y como hay tantas guías, se está publicando tanto y es tan difícil a veces saber uno a, cuál es utilizar eh, han generado un documento en el que están todos los vínculos a los, a los más útiles y hay varios documentos de cómo hacer apoyo eh, por líneas telefónicas y en contextos remotos que yo creo que pueden ser muy útiles una especial mención además a, eh, como ustedes mencionaba, las, las cuestiones de violencia están aumentando y por desgracia eh, las ideaciones suicidas y la, eh, los suicidios están, se están eh, registrando bastante fuertemente y hay, una, hay documentos eh, generados para que el, el que apoya telefónicamente sepa qué hacer sí, sí parece ser que la persona al otro lado de la línea tiene este tipo de reacciones. Entonces, todos esos vínculos, ahora se lo copio, eh, creo que puede ser muy importante para ustedes. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Estaremos eh, compartiendo con todas las personas que se han registrado de todas maneras en el webinar los links y, y como muy bien ha mencionado la otra Carmen, esto es un lío de que seamos aquí <risas> las dos cármenes, eh, es, eh, también a medida que se vayan teniendo los documentos también en español, van a estar siempre en la página también de la de la OPS, así que eh, eso, estaremos en contacto y compartiéndoles. También les voy a, a incluir aquí en el chat el, eh, un link les iba a comentar más adelante pero aprovecho sobre un curso virtual que tenemos de primera ayuda psicológica en el campus virtual de salud pública de la OPS y que en muy poquitos días vamos a tener precisamente un módulo también de la adaptación a COVID así que también les invitamos a que lo puedan hacer de manera gratuita y es un curso eh, breve y de autoaprendizaje eh, Siguiente palabra va a ser para eh, Héctor, eh, no me acuerdo del apellido, Alais, Al algo así, disculpen. Adelante, Héctor. Creo que no tenemos a Héctor, así que vamos a pasar la palabra a Nitsa Alderete, por favor. ¿Me escuchas? Adelante, dicha tienes el micrófono abierto. ¿Me escuchas? Sí. Ah, perfecto. Hola, mi nombre es Nizza Alderete, soy psicóloga de acá de Palena de eh, Chile. Quería hacer una consulta respecto a específicamente... Me quedó bastante claro lo, lo que tiene que ver más con, con los adolescentes, con los niños. Pero en, en el caso de los adultos mayores, me gustaría saber si es que nos puede entregar alguna recomendación extra, lo que ya se, que ya se indicó. Y igualmente hay hacer la presentación súper claro Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, sí, también, también tenemos la gran suerte de haber tenido a los compañeros de varias agencias trabajando conjuntos en esta interagencia. En este caso, los compañeros que normalmente nos agrupamos en cuanto a cuestiones de discapacidad eh, han generado una documentación nueva para consideraciones especiales para personas mayores, eh, tanto que puedan estar enfermos como por cuestiones de aislamiento. Eh, sabemos que en, en muchos países oh. las personas mayores han sido restringidas al ámbito de los centros eh, de acogida o de los centros de, de cuidado en los que se encuentran. Entonces, son consideraciones específicas para ellos, así que también esa, esa, ese recurso se puede compartir. Muchas gracias. Vamos a dar las últimas palabras. Eric Díaz, por favor. Creo que Eric tiene el micrófono cerrado. No sé si se lo podemos abrir fácilmente, Marta. Ahora sí, me escuchan? Adelante, adelante. adelante buenos días, buenas tardes. Eh, soy psicólogo, trabajo para una organización que agrupa 118 residencias geriátricas. Y mi pregunta específica, o por tiempo tal vez no se pueda, si nos pueden enviar algún enlace de cómo abordar estos primeros auxilios psicológicos con la población de adultos mayores que están en las residencias geriátricas y que son más vulnerables, tienen más miedo. Eh, saludos desde Costa Rica y gracias por la presentación. Gracias a usted. Sin duda, son, son muchísimo más vulnerables y, y la, los recursos a los que hacía mención, que acabo de copiar un, un vínculo en el, en el chat, eh, pero también la interagencia y la, las los recursos que van a estar subiendo la, la organización panamericana de la salud, tienen, tienen estos vínculos hacia, eh, para qué hacer con las personas mayores. No solo la, el apoyo psicológico, que en un principio sería el mismo, pero por ejemplo también en esta otra guía de la que hablábamos más específica, de, los, de las eh, destrezas básicas, eh, se habla muy en concreto y se dan eh, dos o tres eh, recursos adicionales, un eh, vínculo para los tres recursos adicionales, de Cómo trabajar con las personas mayores, que a veces implica cosas tan sencillas como tener los recursos de ponerles en contacto por el teléfono con sus familiares, eh, a, a tener en cuenta cuestiones de discapacidad, de si no escuchan bien o de si no se pueden expresar bien, pero son recomendaciones muy específicas que sin duda le, le resultarán útiles. Entonces, en, en los vínculos que compartimos, lo, lo tiene usted Muchas gracias. Vamos a dar... Un par de palabras más para ir finalizando. Catherine Agudelo, adelante, por favor. Escuchamos algo de fondo, pero no llegamos a escuchar una voz. ¿Puedes volver a intentarlo, Catherine? Lo siento, pero no te escuchamos. Vamos a pasarle la palabra a Cristian Guzmán, por favor. Buen día, ¿me escuchan? Adelante, Cristian. Sí, adelante. Okay, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la, por compartir. Eh, yo estoy hablando desde Perú. Eh, hago parte de una organización que se llama eh, HIAS y tenemos un programa de salud mental en concreto, hemos adaptado nuestra, nuestra atención en salud mental, obviamente, al digamos, trabajo a distancia, y una de las principales estrategias para proveer PAP ha sido apoyarnos mucho en tecnología móvil, eh, fundamentalmente eh, a través de chats de WhatsApp. Ha funcionado muchísimo. WhatsApp ha sido una herramienta invalorable en este tiempo. Entonces empezamos esto hace dos meses. Hace dos meses este tipo de guías eran... Eh, ahora se publica muchísimo, pero hace dos meses había muy poco, entonces este, tuvimos que, digamos así, eh, ser muy creativos, ¿no? Y uno, eh, bueno, hay muchos retos en realidad en este tipo de adaptaciones, tuvimos que adaptar en realidad para el medio, ¿no? eh, y, y uno de los retos, hay varios retos, pero uno de los retos que, que encontramos eh, eh, de manera grande, es que, eh, digamos, digamos, eh, eh, Hace falta todavía para nosotros aprender cómo es esto de ver, oír, sentir eh, cuando estamos mediados por el texto, ¿no? Eh, incluso eh, emojis, no eh, emoticones, eh, el tiempo de respuesta de la persona usuaria, la extensión de su eh, comentario o de lo que nos propone o nos plantea o su reacción, etc. Eh, en su experiencia, ¿tienen ya algunas pistas para manejar estos nuevos códigos? Eh, ¿En estos medios en concreto? Muchísimas gracias. Es, es una cuestión fascinante la que plantea usted y, y qué maravilla que estén utilizando WhatsApp cada vez que hablo con compañeros en todo el mundo de, de cómo diferentes organizaciones se están adaptando. Es fascinante. Hay, hay por texto, por... ...por WhatsApp, es increíble y, y enhorabuena por el trabajo, conozco bien a algunos compañeros de JAEAS, así que un saludo. Y, y, y me parece muy interesante, no existe todavía una investigación profunda sobre, o una, un, algún tipo de guía más profunda de cómo utilizar el, el texto escrito de una manera más específica. Eh, lo que sí tenemos son ciertas recomendaciones con respecto a la adaptación cultural y en ese sentido el lenguaje escrito también es muy cultural... Eh, y hay que tener en cuenta el, el uso de, de, de emoticones, por ejemplo, o las pausas, o los silencios, y es muy bueno añadir eso a las formaciones. Cuando estamos a, a formando profesionales en la primera ayuda psicológica, eh, ellos tienen que ser conscientes de estos para po luego poder transmitirlo a la persona a la que ayudan. Que en un contexto escrito no existe entonación, y, y lo que a mí me suena que lo he escrito muy amable, a la persona que, que lo lee le puede sonar rudo. Entonces, es muy importante conocerlo para poder minimizarlo. Por ejemplo, en el teléfono estamos dando pautas, eh, si una persona está muy estresada, eh, no hablar mucho, pero claro, callado no se sabe si te están escuchando o no. Entonces, ¿qué puedes hacer a través del teléfono para decir mm -hmm, eh, tómate tu tiempo, tranquila, estoy aquí? Y luego, y luego ya dejar silencio, pero no dejar silencio sin más. ¿no? Entonces, en el texto escrito se puede hacer lo mismo y... y, y lo bueno de los emoticones es que casi nos permiten eso. Hay veces que uno puede poner uno que, que, que significa, estoy escuchando una orejita, ¿no? O, o escribir pequeñas pautas que le ayudan a la otra persona a saber, estoy aquí, escucho, no tengas prisa, tranquila, eh, estoy a tu lado, etc. Entonces, eh, creo que, se, que todavía existe muy poco. Sí sé que los compañeros en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud eh, ya han adaptado, a ver, para que no nos perdamos, en la misma en el mismo documento que aún no se ha publicado, pero se publica la semana que viene, en el que, en el que está lo que estoy comentando yo del PAP, en esa misma guía, el siguiente capítulo, capítulo 2, habla precisamente de la continuación de servicios y una parte en concreto se ha escrito sobre los servicios en, en línea, en distancia. Entonces, ahí ya empieza a haber alguna formación. Aún no está muy sistematizado. Entonces, mi, mi, mi casi petición para ustedes sería que lo sistematicen todo lo que aprendan ustedes en su experiencia por WhatsApp. Sería fundamental compartirlo y, y que entre todos generemos conocimiento. Muchísimas gracias eh, Carmen también por, por los aportes eh, y Cristian por, por, por compartir esa experiencia desde Hayas. Precisamente para aquellos que estuvieron la semana pasada, el webinar fue precisamente sobre esas intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial eh, de forma remota. ¿no? Así que estuvimos un poco... Eh, hablando acerca de la evidencia que como muy bien dice Carmen es muy diferente en función del tipo de plataforma del tipo de, de y hacia qué grupos va dirigido, etcétera no la evidencia evidentemente no es completa, pero sí que hay buenos resultados en algunos eh, sentidos en la en la página de la ops vuelvo eh, están están reflejados los webinars que se van dando con los links a las grabaciones, etcétera así que los pueden consultar también. Y, eh, y, bueno, iremos ampliando también las capacitaciones y demás con estos temas tan tan importantes, tan necesarios, que se están requiriendo en estos momentos. Eh, ah, pues si salió la América... semana pasada, me lo voy a tener que escuchar yo. <risa> claro. Sí, sí. Eh, así que daría... Eh, una palabrita más a Valesca, Orellana, y yo creo que ahí vamos a tener que empezar a, a cerrar la sesión quizás con unos comentarios finales. Adelante, Valesca. Uh -huh. Muchas gracias por por la sesión. Ha sido muy, muy nutritiva en términos de, de tener algunas pistas sobre... Eh, cómo se ha trabajado esto antes, no tenía idea sobre las adaptaciones del ébola, así que les agradezco mucho. Yo hablo desde Chile, soy psicóloga de la Universidad de Chile. Eh, y bueno, me imagino que, que la guía de, del PAP en el ébola estará en la mesa, pero solo como para que me puedan confirmar esa información. Y también quería consultarles sobre eh, algunas recomendaciones, si es que existen para trabajar con familias o grupos, algo señalaban de trabajar en luto, eh, pero me preguntaba si había como experiencia de primera ayuda psicológica que no fuera necesariamente individual, sino cuando tenemos grupos en crisis donde, por ejemplo, tenemos familias que están en, en situación de hacinamiento y contagio y aislamiento como medida preventiva del contagio del resto de familias. Entonces, ¿cómo eh, ustedes tal vez hay experiencia que han recogido de cómo se aborda esto? Dinámicas familiares, por un lado, pero también dinámicas comunitarias que producen cierta estigmatización o aislamiento a familias que puedan estar en contagio, si nos pudieran un poquito comentar sobre eso. Gracias. Muchas gracias. Eh, y, y gracias por, por ver un poco a la referencia al Ébola. Eh, parece que estamos <ríe> siempre hablando de los mismos virus pero es que se aprendió, se aprendió muchísimo en aquella experiencia, precisamente por las circunstancias que usted menciona. Y es que nos encontrábamos con, con familias muy afinadas, en muy poco espacio, con varios miembros de la familia enfermos, en cuarentena, etc. Entonces, eh, ahí sí que ha habido un un poco más de recogida de lecciones aprendidas y, y de buenas prácticas eh, por varias organizaciones eh, que trabajaron localmente en aquel, en aquel caso. Eh, más allá de aquellas lecciones que se pueden encontrar eh, por internet, simplemente eh, pues buscar lecciones de ébola, pero pero yo creo que esto indica un poco el siguiente nivel que es necesario. ¿no? El, el, la primera ayuda psicológica, sin duda, es, es fundamental para ese primer apoyo, es, es, es importantísimo que todos nos, nos formemos, pero un poco como indicaba al principio y como, como insiste la Organización Mundial de la Salud, no puede ser solo primera ayuda psicológica, hay contextos complejos que van a requerir respuestas eh, más específicas. No quiere decir que tengamos que recurrir a psiquiatras y psicólogos, eh, se puede hacer muchísimo más a un nivel de personal menos cualificado y en ese sentido sí sí que referirles de nuevo a, a, no solo a la, a la página web de la OPS pero, pero a los profesionales de la OPS porque en los últimos eh, en los últimos años se han publicado una serie de guías fantásticas para el apoyo psicológico eh, por parte de no, no profesionales especializados, que son realmente útiles. Y creo que es, esta es una oportunidad muy buena para eh, empezar a, a poner todas estas guías en práctica a niveles más, más amplios. Eh, el problema de manejo eh, más es una guía tremenda que, que ayuda muy bien a, a tanto el grupo como individual a... Um, a trabajar con, con personas que están en una situación de crisis, cuestiones de estrés, cuestiones de eh, no saber cómo manejar nuestros problemas, etc. Entonces, eh, eh, también la última, que ahora mismo creo, creo que quizá Carmen, la otra Carmen, me ayude con el, ¿cómo se llama? La última que acaban ustedes de publicar sobre eh, el automanejo del estrés, el Self Health Plus, que se acaba de publicar también, es fantástica, es para el manejo del de, de estrés a nivel individual. Entonces, sí, sí que apoya, sí que quizá mi, mi consejo final para todos los que nos escuchan ahora es, tengan en cuenta esa recomendación de que la, la salud mental y el apoyo psicosocial se, se programe a todos los niveles, porque solo así podemos tener éxito. Si tenemos eh, a todo el mundo, todo el mundo de la comunidad, a todos, gente de, de todo tipo y naturaleza formada en primera ayuda psicológica, pero luego tenemos quizá enfermeros. Y trabajadores sociales con, formados con un nivel más de, de formación. Si podemos tener médicos generales, enfermeros formados en algunas de estas eh, herramientas psicológicas o en la guía MHGAP eh, para poder identificar y tra tratar algunas cuestiones que son sencillas de tratar. Si podemos ir trabajando todos esos niveles, al final vamos a ser más efectivos. Muchísimas gracias, eh, Carmen. Efectivamente están eh, saliendo varias eh, guías, ¿verdad? En estos momentos la última es la de What Matters in Times of Stress, que sería traducida como Lo que importa en tiempos de estrés y que esperemos que el mes que viene la tengamos ya traducida al español y estará, por lo tanto, disponible también y tiene, tendrá audio, audio, oh, perdón, audio guías, etcétera. Eh, y bueno en el marco también de self help todo es todo es un área que se está desarrollando y que se está intentando impulsar para que desde el autocuidado verdad se empiece a desarrollar mucho más eh, esa, ese, esa ayuda verdad que, que, que es complementaria y como muy bien ha comentado Carmen eh, al inicio de hecho de su presentación eh, igual que la primera ayuda psicológica eh, se enmarca dentro de toda esa serie de intervenciones recomendadas y que deberían de tener algún equilibrio verdad desde el trabajo comunitario desde el trabajo del autocuidado pero también desde el trabajo de los eh, profesionales para los casos que se van eh, que van requiriendo una atención más focalizada y eh, más especializada en algunos casos como serían los de personas que ya tienen un trastorno mental grave eh, Únicamente comentar para para para añadir y vamos a dar cierre y le dejaré a Carmen que nos haga ya el, el cierre con las últimas eh, palabras finales, que vamos a estar compartiendo todos esos eh, links a los diferentes materiales. Eh, como eh, mencioné anteriormente en el chat, tenemos disponible un curso virtual de autoaprendizaje y creo que ya lo he comentado de primera ayuda es psicológica, estamos desarrollando el... El, el, eh, el módulo específico de adaptación a COVID y va a estar muy pronto eh, en línea, así que también van a tener ese, ese link y les animo a que lo puedan, lo puedan, eh, puedan aprovechar ese, ese curso sobre eh, otros, otros temas que están totalmente linkados a este y a muchos otros. Ha habido algún comentario, por ejemplo, en el chat acerca de desarrollar un poquito más el tema del duelo. Creo que eh, es muy pertinente que hagamos también un seminario, tenemos ya una lista larga de, de seminarios que queremos seguir eh, organizando todos los viernes a la misma hora, y eh, así que el tema del, del duelo en estos momentos va a ser eh, uno de ellos. Y en general comentarles que desde las organizaciones, las instituciones en las que están, eh, les animamos a que también puedan proponernos a Andrea Bruni o a mí misma. Eh, eh, eh, propuestas de, de, de, de, de, para compartir esas experiencias con presentaciones cortitas ligadas a los temas que vamos haciendo y luego haremos algunas sesiones específicas solo para compartir esas experiencias por parte de los, de los países ya que estamos teniendo eh, muchas solicitudes y nos alegra muchísimo que se puedan compartir esas experiencias muy aterrizadas ¿verdad? en, en su trabajo directo en el terreno así que eh, Seguimos en contacto y, por mi parte, muchísimas gracias por la, por la participación y por el entusiasmo y, y por estar construyendo juntos el, el aprendizaje acerca del cómo debemos estar eh, interviniendo en estos momentos, dadas las, las circunstancias tan, tan complejas. Así que, Carmen, si nos quieres darle unas últimas palabras. Muchas gracias. Pues eh, palabras de, de agradecimiento por la paciencia y, y por, por el apoyo desde tantos países y creo que quiero dejarnos a todos en una nota muy positiva. Eh, la semana pasada, más ni menos que el secretario general de Naciones Unidas, ha hecho un llamamiento gigante a que todos los países deben poner en el centro de su respuesta al COVID la salud mental y el apoyo psicosocial. Creo que después de mucho pelear muchos años, por fin se está reconociendo eh, la, la, la, el rol fundamental que tiene nuestra salud mental en, en cualquier tipo de situación y en cualquier tipo de crisis y aunque estamos pasando por algo muy duro para todos, creo que de aquí va a salir algo muy positivo y es que nuestro rol como profesionales de la salud mental se va a fortalecer y, y con suerte los recursos se seguirán y creo que es realmente un momento positivo para todos de mucho trabajo, pero, pero muy positivo, así que fuerza y ánimo y, y que todo el mundo se cuide y se proteja y, y siga ayudando a los demás. Muchísimas gracias, Carmen. Un placer. Y, y a todos ustedes, eh, ojalá nos veamos el próximo viernes. Que tengan unos eh, días tranquilos dentro de lo que cabe. Saludos. Gracias. Adiós.